Mi cabello para mí significa resiliencia, significa empoderamiento, significa amor propio. Sobre todo amor propio porque creo que estoy llevando lo que es mío. No estoy fingiendo ser otra persona y eso me permite ser una mujer que se ama plenamente.